Hola muy buenas tardes noches a todos eh, a un nuevo directo de cuando en esta ocasión eh, vamos a enseñar eh, el, bueno el famoso juego de, de código abierto Veloren, pero eh, en un servidor que yo mismomente he montado en en una Raspberry Pi perdón se me olvidó soy Sonlink y bueno eh, vamos en este vídeo pues este directo vamos a mostrar pues cómo Qué edad funciona, cómo va vale el fluido, vale, etc. Et, et, et. eh, aunque las primeras pruebas que, bueno, nos está haciendo un poco, la verdad es que estoy bastante contento con cómo, cómo está funcionando. Vale, en este vídeo, pues bueno, me acompañan PvD y familia, eh, entonces, bueno, vamos a pasar al juego y ya ellos se presentarán. vale chicos ya ya podéis presentaros si queréis hola hola hola hola el pibader aquí hola. acompañado con los los expertos van y caelan nos van a acompañar por Beloren. y bueno vamos a probar vamos a machacar el servidor de Saltig no sí yo ya tengo objeto bueno, espérate un poquito que Soldín nos va a acompañar en su servidor. Sí, bueno. Eh, después, bueno, después por el, en la descripción del vídeo os dejamos el enlace al manual. Vale. Eh, lo, eh, de hecho, voy a mostrar un momentito ahora el, el navegador. Para, bueno, que veáis un poco el, los pasos que, que he seguido. Un momentito. Eh. Y bueno, esta es la página donde bueno, ahora eh, es. Pues, lo pegaré. Lo voy a hacer por el, en la descripción del vídeo, ya que ahora mismo no puedo, no puedo ponerlo por el, por el chat. La verdad es que en la compilación. Eh, bueno, hay dos maneras de compilar el juego: en la Raspberry Pi, que es haciendo cable la código de Raspberry Pi, o a través de Docker, que puede ser hacer un post compiler, o sea, compilar el mismo ordenador en otro cualquier PC y compilarlo directamente en Raspberry Pi. Yo en el modelo que tengo es el de no la Pi 4 de 4 GB eh, la compilación no terminó, por lo tanto lo que tenéis el modelo de 2 o 4 GB, eh, lo compiléis en vuestro Linux, eh, no, supongo que funcionará lo mismo en Windows, o no, en Mac, no lo sé. Eh, la función es que es bastante desinstalar una el grip y por más aquí lo un poco como se hace todo eh... bueno yo creo que si estoy mirándote aquí madre mía te podría hacer un tutorial tío sí, sí, claro. <risa> te también... podría hacer un tutorial de cómo hacerlo si sí, si sí, luego también, sé... con... también lo compartiré en un tutorial en Juan Linux en un pequeño tutorial de cómo hacerlo bueno y ahora mismo como cómo está tirando la la, la Raspberry Pi como Ahora sí, cómo... puede... ¿Puedes verlo ahí? ¿El... Sí. ¿El... ¿Nos puede enseñar cómo está sí, ¿Para que hecho, ahora que estamos dentro? Aquí está. De hecho, en... lo el... voy a mostrar en pantalla. Uy, perdón. <coughs> Se me ha ido el dedo. Se me ha el dedo. Uh, a ver, Esto, que lo tengo por debajo. Bueno, aquí lo podéis ver. Y la verdad es que, como podéis ver, con cuatro personas dentro, las personas eh... van, van bien. O sea, vale, ahora será sí le... Nos recarga, la memoria... Son, bueno, pues no llegan a los 500. O sea que se ve, se ve el servidor, aunque es una alfa, se ve se ve bien optimizado, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí. Eh, al a principio, ver, sobre todo cuando la carga o cuando inicia el servidor 90, voy haber alguno un, un, uno o dos jueces que no, durante un, unos segundos se va, va, estén al 100%. O sea, sé que, es normal. Pero con bueno, la general, bueno, a mí no, o sea, bueno, no, no, se, se ve, se ve que no. Pero vamos a ver ahora cuando vaya generando mapa, ¿no? O cuando vaya enviándonos mapa a los cuatro. Sí, a ver que... si nos pega algún... Sí, de hecho, algún de... trallazo. De hecho, voy a dejar de momento eh, que veáis un poco de esto, ¿vale? Y bueno, como veis a, a la derecha, tengo la temperatura. No sé, sea, pues... No Yo tengo una caja con disipadores, un ventilador a 5 voltios, que lo... Digamos, el máximo. Y lo es... Son 24, me ha llegado a jugar unos momentos puntuales a un 51 y algo pero vamos pues, que va o sea yo si quieres montarlo yo diría que pues, seguridad disipado, disipado. Bueno pues, vamos, vamos a ir dándole al juego A ver Caelan bueno, Caerlan y Pani ¿Dónde estáis? No, no Hola, ¿te habéis perdido? No, nosotros estamos no en el pan Vale eh... Eh... No veo yo estoy aquí. Ah, vale, a ti sí si es que eres, eres tan pequeñito Vale, Pani, también te veo Oye, ¿cómo se hacían los equipos? Vosotros que sois los expertos No, son líquidos, nos invitado Ah, ¿sí? Vale sí, sí. Aquí veo, aceptar Eh, tengo una... Tengo vale, una ya estamos no, en el... En... ¿Sí? ¿Lo primero en que ya unir al servidor, da muchísimos tirones? Eh... No, no, no, no Yo no he notado ni, ningún pues tirón. yo noto muchísimos tirones en mi parte no, si yo eh, me muevo ahora mismo me tarda como un segundo en recibir sí a mí a mí va un poco a al... a ver al eh, es no yo lo digo por mí por lo pero, que... pero a lo mejor eres tú porque Kaelan te pasa eso a ver déjame, déjame eso. ahora pero esto te lo seguí hablando, a... Sí, y, sí, el... seguimos hablando, no te preocupes. Yo lo veo, vamos, a mí me responde perfectamente. Estoy viendo a los. Vamos, hay NPCs, ¿no? Los NPCs, los merchants, los mercaderes y demás. Pero estoy viendo aquí a. Uf. Bueno, eh, te de voy decir que esto es una de... ver, a un nocaje nuevo. A mí solamente está en el morador. Yo Y voy a cambiar la salida. Ajá. El mapa eh, oficial es más grande, más pequeño, es, eh, es, lo es, mismo... Es ver, más lo... pequeño, así, eso, eh, grande, más mapa. A ver, Pero ahora sí, yo que a ver, ¿no? De hecho, con échalo el, el... El... para... échalo... alto Sí, vale, sí, puede ser un poquito más... A ver, en el frente, pues, en Y te un poquito más, no de más más, pero... No tengo que ser, o más Vale a ¿A o so Hola, Socaru. Dice... ¿Puedo Hola, Sokaru Dice Sokaru que... Eh, Baje el volumen del juego, o turba la voces ah, sí, Es no, verdad, no. es verdad que al principio me ha pasado a mí lo mismo, no oía nada sí, sí. He tenido que... en el máster de... de Belorin Yo no recuerdo que estuviera tan alta la música pero lo han subido en los settings y puedes bajarle. Si, sí, espera, el juego, a ver, si voy a bajar un título en el juego. Sí. lo bajo directamente en el juego para no complicarme. Sí, sí, lo voy a hacer yo. Ah. A ver, ¿puedo hasta ahora? Bueno, ahora mismo es que no sé tu música, como sí, sí. a mí es la música que me está. Sí, yo, yo, yo, está, yo creo que está mejor. caru eh, Oso, Oso, ¿puedes decir si nos oís a la mejor, por favor? Lo que sí se nota es que mi voz sale muy alta y la tuya es muy baja. Sí, es que yo tengo mi un, un poco más, más bajo. Espera, voy a subirme un poco. Así, Pero ¿no? mi.. mi bájame a, a bajar baja el volumen de palma voy a reiniciar vale reinicia voy vale voy a voy a subir un poco el micro o, o baja el de no, manbel eh... a manbel bájale porque lo, las voces de manbel salen altas bueno uh -huh. Yo estoy mirando por aquí yo no noto a ver, ahí, ¿cuál era la, la tecla para ver la, la estadística? Siempre se me olvida. F1, F3. No. F3. Me dice que tengo. jolina, 60 FPS. Bueno, que es lo que tengo.. Vale, ya está un poco subido más. Y arriba, pin toco. 40. Y un pin de 40. O sea que, y me estoy moviendo. A ver. Me estoy moviendo y el pin. Pues como mucho sube. A veces, mm, pero a es ver, a ver, a un poco ese volumen. A ver si me hizo un poco mejor. Que trans a ver, hace mucho que no hago un directo y no he no podido hacer pruebas antes. Bien del micrófono. Pero bueno, y el micro es que tampoco o sea. Recomienda que está mal. El... Sí, sí, yo creo que, yo creo que mira en el. Eh, en el, en el en el panel de sonido de, de pulse de, o de lo que tenga eh, baja directamente por aplicación baja el sonido a Mumble si sí, no he bajado el Mumble y he subido mi micrófono un poco más a ver si va si... no, no no se me ve bien venga bueno cosas de directo eh, sí se punto com ¿Qué tal, canseco? ¿Has probado un día este juego? Pues sí, canseco, ¿tú? macho. Bueno, pues, ¿me podéis confirmar si soy mejor ahora o tengo que subir un poco más el micrófono? Y es ahora mejor. Sí, es que mi micro es de estos un poco chapucero si no tengo cerca de la boca entonces no mano no, malo decir bueno jugando link no te vamos a comprar un micro nuevo bueno tú te lo compras y algún día alguien te lo paga bueno voy a, bueno, voy hacemos, a ver... hacemos un Patreon para que te lo bueno voy a quitar voy ocultar de momento lo que es el el monitor es problema, mi vale hombre. ¿Es problema tuyo? Sí, Puede ser la conexión dice... wifi que está un poco lejos. No, lo dudo porque es que me dice que, que no está actualizado bien. Ah, Es vale. que no la he actualizado mucho tiempo, pero lo he actualizado y no, todavía, ¿no? Pues si yo tengo, está actualizado y bien, le lo actualicé, de hecho. ¿Está actualizado? Sí, lo he actualizado otra vez. ¿Y te funciona ahora mejor? A ver, claro, Estoy viendo a alguien por aquí. Bueno, eh... ¿alguien, que, alguien más del chat quiere probar, ¿Veloren? Venga, que vamos a petarle la raza de ripias a link. No sé, mejor, mejor, lo... mejor no, mejor no. Ah, que alguien para no. no. Hay el Quedan... Yo, creo que, yo creo que esto va bien o sea, por lo, lo, lo, lo, lo, las estadísticas que he estado viendo sí bueno yo lo puedo comentar porque el... estoy jugando directamente por, por la red precisamente porque bueno por internet si también puedo jugar pero por el tema de streaming o no, el notado. hablo sin sí, un poco de lag y entonces lo hago directamente por el tema de si es por el streaming que está está bien Vale. Estoy mirando mi FPS y está a 11. ¿A 11? ¿A 11? ¿Sí? Pero, a 11 pero está mirando el ping. Hay una ¿Sí? cosa que pone ping. Yo estoy Porque... mirando el... el ping es 0. ¿Ping 0? ¿Te has conectado al servidor ¿Sí? correctamente? Sí, ¿no? ¿Y aquí? ¿Y uh -huh. te sigue dando ese lag? Uh -huh. Que jugar con ellos, porque... No, yo creo que es problema tuyo, ¿eh? A ver, te hago invitado para saber por dónde estás. A ver, pues vale, voy ya, a ver. ya te veo, ya te veo. Vale. ¿Te funciona? Estoy intentando subirlo, pero... Bueno... De todas maneras, ya está. Si no funciona, pues. Vamos a probarlo nosotros. Y tú intentas. Eh, nos falta acá. Ca... ¿Dónde está Kaela? Creo que se ha desconectado del chat. No, está desconectado también. Pero, ¿qué pasa aquí? ¿Me están fallando aquí los expertos. Lo bien que funciona el servidor. Un segundo. Mm -hmm. Hombre, la verdad es que yo tampoco soy muy de MMO, o sea. Pero esto más o menos lo suelo jugar. Lo so, juego mucho al. Al Chapi solo Pesmo. Pero desplazó, tío. Bueno, pues vamos a ver un poquito el mapa, venga. Okay. Quien pueda venir que venga. No, nosotros seguimos. Vale. Vani, si quieres nos sigue, ¿vale? Vale, vemos ¿Hay aquí? alguna vez? Voy a mirar el mapa. ¿Hay algún.? Si sí, vamos a. Mira, ahí hay una. A ah, una fortificación de esa. Intentamos ir sí. a la fortificación. Espera, un momentito que, que tengo un poco alejado de antes. Uy. Hostia, espera, que ah, hay... ah, espera, ¿Se puede marcar el mapa? Cosas. Era problema de mi FPS, ahora me va bien. No era problema de servidor Vale, vale. Vale. Uy, tío. Me... Vale. ¿Qué? Sí, está hacia el norte. Uy. Hay una, una fortificación hacia el norte. Norte un poquito al oeste. Mm, vale. Yo, pues yo sí lo quiere. marco en el mapa, ¿vamos? Vale, espera. Yo persigo a vosotros. Venga, vamos. Vuestro vídeo, vamos. ¿no? Vale, para que me hayan antes una armadura. Me la voy a poner. Yo voy hacia. ¿Tiene una armadura ya? si, sí, estuve recuperando un poco de cosas y me puedo comprar algo mejor la luz a tu vida, macho, ¿ah? Todo... que hay que ya, macho cuál era la luz? dice si te que no le va mucho a este tipo de juego dice eh, sí, sí. eh, me desenganché de los multiplayer <risas> massive multiplayer online <risas> cuál era la luz? La bueno, G, eh, más G, la eso. G. pero ese este tío tiene arma de hierro. Vale, espera, que entro ca... caña. ¿La era, no toca no Vamos hacia eh... un poblado. Pero, pero, no espera, vamos a esperar de aquí. Pues lo tenemos que invitar. Sí, sí, espera, a mí me lo invito. Pues yo estoy viendo algo. Me va bien. Bueno, espera, el peñón tiene que, que entrar. Bueno, ahora me ha subido lo... el ping. 120 vuelvo a bajar. Vale, el pin ahora yo lo tengo a 70. O sea, yo lo tengo bien ahora. Es verdad que cuando va generando el mapa, yo creo que va muy mal. Sí. Me va generando el mapa, mira, me sube un poquito el pin. Si sí, es posible. Pero es lógico, o sea, está enviando a, a cada jugador, ¿no? Sí, no tomas. Pregunta, con link, a, a tu has ejemplo, entrado en el servidor y renderizado a algunos sitios? Eh... La claro, verdad es que no sé bien cómo funciona el servidor internamente, supongo que, que irán mandando datos según se vaya, se vaya avanzando. Ah, porque a lo mejor no. Hay cosas de confusión que aún tengo que, que mirar. No me he puesto todavía. No. La... ya.. Voy a un poco por defecto. También por. Ups, qué guantazo, ¿verdad? ir como cogiendo X, a, el, ver, el, el, a el... ver si hace entra... ¿sí falta. Bueno, veo que han arreglado que ya no es tan. tan. la luz, ¿no? Que antes estaba un poco. Sí, deslumbraba un poco. un poco, ¿no? Creo que había una cosa en los settings que podía. Hacer. Oye, pues la distancia del mapa es bastante. por lo que yo estoy viendo en mi setting es bastante, si me paro el, el pin es 40 o sea, fantástico verdad que cuando va generando un poquito pues sube mm -hmm. pero... tío, siempre me pasa lo mismo cuando estoy un tiempo sin jugar este juego ya no me acuerdo cómo se vuela eh, con el control Sí, sí, sí oui. sé cómo es, pero planea, planea vale. no, mismo, como que estoy esperando yo ahora mismo me cago en la leche, me ha parecido que un bicho Ay, me quiere dar. Ahí me he tenido una araña. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Oh, pero bueno! ¡Tra! ¡Tú tengo... estos... Tenía antes A ver, tampoco, bueno, a ver, que la postre dejamos una equipación ¿eh? Me invitáis a la partida esa. Si, sí, si, sí. uy. Pero... ¿Dónde está? Espera. Eh, Hostia, espera, que se han puntado, Se han apuntado otro ahora. es que tenemos aquí un bicho que no... Uff. Vale, espera. A ver, ¿dónde está... ¿Cómo se hace el...? Ya, espera. El invitado. Pensé <risa> que habla de este videojuego en Twitch que estaba viendo. Y decía, be... ...verificado, jugable, a cada juego que salía. Bueno, pues... ...este juego funciona las la no lo sepáis. ¿Te han verificado, ¿no? Sí. No, Verific no, no, no lo han verificado, pero... A ver, este juego es más... ...yo creo que más jugable. Os digo, os adelanto, primicia... ...porque, ostras, qué guantazo. El... ...que está trabajando en ello, ¿eh? De hecho, uno de los, de los desarrolladores principales me enseñó su Steam Deck y el juego, <risa> el juego funcionando. Si, sí, lo mal es un poco el tema de la interfaz. Pues, A mejor. ver, el problema es la interfaz que la tienes que pues, hacer, claro. Claro. ¡Más bichos! ¡Más bichos! ¡Más bichos, tú! ¡Ostras! ¡Este! ¡Ostras! ¡Y son dos! Y lo que puedo es chumbo, ¿eh? ¡Hostias! Oh. Oh, sí, ¡No! ¡Qué muerto! estoy muerto, matado. Corre. Y yo voy a estar muerto dentro de poco. A ver que tengo el inventario si puedo... Ah, okay. ¿Dónde me voy a... El aligator. El cocodrilo. Me está dando por saco. Vale. Me ¿no? he puesto un poco mejor de equipación. Ha sí, pegado un poquito de tiro en el, ah, el stream, Dice: Si sí, había un momento, que ha dado, a mí me ha pasado que estaba viendo los bichos un poco teletransportarse. sí no, yo creo que es a, a generarse el mapa. Esto que hay vido un poco de pico. Todo mismo bueno, hace. a ver, eh, la compañía, como decía que en el Señor de los Anillos, compañía, eh, estáis cada uno en un sitio. sí a ver, como no me ni al lado. Qué que ¿Dónde está? Pues. Estaba a ver cuál. No son link. Pues hacia la costa, ¿no? Ir Nord, ve a la dirección Nord. del puente, ve a la dirección del puente. Eh, hay un camino, ¿no? Ahí sí, está. Sí, los veo ya, camino, yo veo. Sí. Vale, es verdad que podemos seguir la carretera. Bueno, si Sigue bueno, la carretera. Vamos a ir Sí, sí, sí, estoy. Los links vienen corriendo. Venga, pues vamos. Vamos a coger el camino. Nadie nos suelta a... hasta Ah, está en vosotros, vale Pero caminando, ¿no? Sí vamos caminando Ah, ya le veo a Samuel. Eh, Bader, ¿tú tienes, tienes permiso de administración o algo? En Twitch. Oh, vale, vale, ya veo, sí. <risa> <risa> Vaya. Ah, campa de espectadores, o sea, lo puto peor. No me jodas. <risa> ¿El accidente le pegó algo. Hola, pato. O oh, de ellos, no sé qué. ¿Quién está detrás del fondo, Linus? Ah, pues no sé cómo quitar, cómo darle un patadón a este. ahí Pues de ellos, oh, ello, mira, a ver si puedes venir a. Yo, a ver. Ah, el spammer, por favor. Vale, os veo. Uy. Uy, me han dado punta de 10 y todo. Eh, ¿Qué eh sí, porque he matado un bicho. Sí, pero. Bots me han matado. Falta uno. Hay uno que vuela. el eh, dije, pues mira, el manbel Pace, eh, Hay algún problema, eh. ver que no que no va. Disculpad, <risa> eh, pero a ver tenemos algún problema con el siglo de Mumble. Eh, entonces, bueno, vamos a probar con otra cosa. Eh. Vale, parece que ha vuelto, ya me ha pasado. Vale, eh, ya he vuelto de ello. Algo ha pasado se ¿Se que no? se ha caído, no sé, algo ha pasado. Un Si sí, espera, falta BDA y, y nos podemos en marcha otra vez. A ver qué. si sí. estamos vivos es que, ta es que tarda no, y, y no, yo... no sé ha pasado tiempo eh, el yo no, no controla eso entonces él no sabe no ha sido nada eh, ¿quién ha ido? ha pasado? Que no puede recibir paquetes. Uf, eh. bueno, señores, esto jugando a Linux.com. Se está matando aquí uno. Zorro. Que. Mamber no está hecho para los 40 grados que hace por aquí, por allá. <risa> ¿O no? no, sigamos. Eh, preguntaba, preguntaban qué tal funciona el servidor de la Raspberry Pi Bueno ha casi bastante bien, espera, voy a voy a mostrar un poquito las estadísticas otra vez. ¿Cómo? Vamos a hacer las estadísticas, ¿verdad? Y te volvió a un.. la gente lo pueda volver a ver. A ver, a ver si. Te voy a estar un mapa por un poquito antes de que lleguemos al. A, al, al draft bueno pues como a haber leído las GPUs están está bastante bien no llegan al 25% Rang veil hasta por suerte algo más y la temperatura bastante, está bastante bien o sea no yo bueno, no lo puedo ver, la verdad es que a ver, pues estoy, no, estoy bastante sorprendido eh lo bien que tira o sea a ver de si claro ese pues cajón podría puede apostar un poco más, pero no, a jugar un mapa más grande, pues sí, sí le puede apostar más. esto tema es tampoco porque estoy con esto a un PLC, entonces no, más <risa> de un PLC, sin PLC no puede dar. ver si he estado al rebooter, o sea que no, pues no puedo hacer, directamente está al rebooter, si no, supongo que sería mucho, bastante mejor poner la conexión, aunque bueno, no todo, la conexión tira. A ver, ¿Cómo voy a dar? Vale, seguimos. ¿Verdad? No, no. Ah, sí, vamos. Sí, pregunta sí, pregunta si te siento, ¿Estás? Si te... Pregunta si teniendo una Robert Repeat 3 vale la pena pillar una 4. Pues, según si lo va a dar una 4. Sí, ¿no? sí. Pero, uso vale? ya Yo tengo una 3, de hecho. Yo tengo una 3 y la, la uso para. Para Cody para 4 cosas. Sí, el 4. A ver, si vas a usarlo solo para más cosas. Una relación, algo de tengo una navegación. Hago dos Ahora tengo mucho ping. Un enorme, medio segundo. No sé lo que pasa, ¿cómo tenéis.? No sé yo que estoy peleando. Pues no sé, Eres tú no, que no. estás peleando, pero tú nos vas a dar el pin. Eh... A ver, de momento no sé si. No, estoy haciendo ninguna mala. A ver, pues ¿sí que es que es? Que... Mira, ahora mismo si se si ser muchos. Cuéntanos, cuéntanos, que me están las estadísticas. No, estoy viendo que hay muchos, muchos inepcios por aquí. Tengo un pin, ahora bajado, está bajando. Sí, bueno, es que y tengo, está... yo el pin ya sabéis que no puedo. Bueno, yo está dentro estoy... de la. A ver. Vale, tenemos que. Chicos. ¿Dónde vais? ¿Cómo? Vale, os espero, ya casi hemos llegado. Ya casi hemos llegado hay una fogata donde tío, tío. estoy yo mira donde estoy yo hay una fogata ¿Dónde vamos a una mamorra hay una fogata. Sí. vamos a vamos donde está que hay una fogata. yo no estoy en el grupo es no está ah, en el grupo? No. Oh, ¿por qué? es que como se ha tenido que salir hay un golem loco. gigante eh, creo no. que es un chiflops no. no, es, es un wooden golem Así ah, es, eh... A ver, ahora el pin lo tengo a 400, ahora sí me ha subido. Para la así. sí. sí no, le... no se nota mucha diferencia ah, con la bello. O sea, ya te digo yo que hay, hay, hay algunos moduladores, sobre todo los que son más potentes que, que se notan. ¿eh? O sea, dejando ah, el brincaje, van de bujo. ¿Cómo se invita al grupo? El eh, con el O. ¿Con él? Con el O. La O. Eh, creo Ay, que no. solo el, el que vamos? ha hecho el grupo puede... Pero está invitado, ¿no? Eh, ya acuerdo, sí. O sea que... Ah, eh, no, ¿dónde está? ¿Dónde va? Creo que... Mmm, es que vale. quiero un sitio como que tenga luz buena. pero que... Sí, porque... Um, el, el, el fuerte no hay mucho, la verdad. Bueno, solo estamos probando el servidor a ver qué tal... Sí, de todos modos, eh, bueno, yo adentro un poco. Este va, ser, este va a ser un ratito. Más, eh, un, un ratito más, ¿no? Hey. A ver, dime. Eh, a ver. ¿Está ya, Kailo? Sí. ¿Está ya en el grupo? Sí. Hey. Venga. ¿Estás? voy hey. un A ver, el... ¿Estás viendo la fogata? Ahí Sí. Yo creo que debemos haber cogido algo de comida. Pues pena? Estamos aquí. Te lo voy a matar? No, yo me he perdido. Uh -huh. Me he muerto. Dime que a dónde señalado en el mapa. Es donde estamos. Y estoy de vuelta en, la, en el pueblo. Es que casi es que no nos pillado comida, macho. Oh. Pues. Pero de todas maneras, la va bastante bien. Luego que la próxima vez os daré eh, da algún... el ahora el pin va a subir un poco. Ahora Esta sí. estaba 40. Sí. Ahora está tú? 100 y algo. No sé si hay <risa> ya cansé para pues allá. <risa> ¿Problema nuestro? O... Si sí. sí, no, de todos modos, el próximo día vamos a poder directamente pues, a tentar el IP. Vale, pues como esto va a poder fluir en ese. Pues lo de, de, de que a ver si. Si pongo eso va, va mejor. Bueno, a ver, lo que siempre decimos de este juego que esto es una alfa, ¿eh? Alfa. ¿Sí? Pre-alfa, ¿no? ¿Sí? Pre-alfa, por ahí. Pre-alfa. Y. Va. No parece una pre-alfa, pero. Hay que entenderlo, o sea, esto se puede romper, esto puede dejar de funcionar Eso es porque esto el se servidor público, eh, de cada, creo que día, o de vez en cuando, eh, tienen que eh, actualizar los servidores Sí, no, como... de hecho normalmente lo, por lo bueno, menos en, suelen ser los viernes, más o menos, cuando he visto que tal no, te lo dicen, de hecho eh, también es fácil saberlo un poco por.. por GitLab. O sea, yo entro al repositorio y voy viendo. Vale, lleva, hemos llegado a la fortaleza. Oye, pues estoy encima de una montaña. Vale, lo, malo es que no ten, uh, lo malo es que no van a cogir no vivos. Bueno, vamos a probarlo. A ver cómo funcionan los. Lo sí esperaría que sea de día, ¿no? Sí, mejor que de día, porque si no, no vemos nada. Porque si no, entonces. Nos van a llevar las tortas sin saber por dónde vienen. Sí, bueno, sí, hay muchos por las toques. Hola. ¿Está ameneciendo o está anocheciendo? Es que yo no lo sé. No lo sé. ¿Quién la tiene en ha He subido experiencia. Vale, ahora sí tengo un Toma. pin aceptable. Oye, aceptable. No me deja subir la... al muro este. A ver si es que tienes poco No veo mucho, eh. Sí, pues es mejor pegar. No veo so... mucho. Lo que a es esos bichillos. Bueno, más o menos. Ah, oh, no, de accidente he atacado una. una... Un. Y viene hacia mí. Ah, creo que he despertado al golem. del cielo. Dice... Te dice Canseco, Solink, el mute existe. Sí, sí, ya lo he visto, ya lo he visto, ya lo he visto. Ay, qué cachante. Pues sí, Canseco, de verdad es que sí. Estoy acuerdo contigo de los tirados. Hola, te has matado. Un Bueno... Francisco que dice que es como 0 de no que ya puede crear una alfa que ya podría ser como una estable. Sí, es que y no sí. tanto porque 0 de ya los cambios sí parece como una estable. No los cambios van muy despacio. Yo creo que más porque, porque no pueden, no, o porque, no sí. porque no tienen los suficientes medios, no la suficiente gente. Pero Beloren va muy deprisa y Beloren se actualiza casi todos los días. No, cada, cada semana cada vez que lanzan una, una, snap, un, una, ¿Un una snap una snap sí. Cada vez que lanzan una una una ¿Un una una una una una una una y una una todos todos los días, puede una una vez en semana, pero normalmente es casi todos una días. una sí. Y, y hacen cambios, que a veces rompes cosas y... y. ¿Por porque van metiendo cosas a todo a todo el trapo sí de hecho, cómo no va mente... dicho pues bien el servidor va bien yo Tres día ya o no no no la verdad es que está bastante bien a mí no está de hecho como bueno me gusta como está jugando la verdad pues sé que a Jopo le tiene un poco más o consumir como de recursos pero la verdad es que no hay tantos golems. la imagen te la veo parada son link viéndose mm. la imagen? Pues no lo sé, es que. Claro, ah, estoy sí, intentando, sí, está sí. el servidor, pues también no sé. Entonces sabe sabes. Eh? Claro, sí, sí, no, no, era yo, era yo, es que estaba viendo en el Twitch. Sí, no, Una, eh. pregun una pregunta, ¿podías? Eh, bueno, yo canseco al. Perdona, Fanny, Eh Lo que he escuchado. Siempre he escuchado a uno de los desarrolladores líderes de CeraD. Es que no podían hacer más porque no tenían no tenían suficiente. Pero siempre que le preguntan la misma cantinela, ¿no? De cuándo vendrá. Que les falta cosas pues Es verdad okay. que, que el ver. motor de. Un segundo, por pues, no. favor. El motor de. Um, Pathfinder, ¿no? Y algunas cosas, pues. Necesita. pulirlo mucho en CRD. Necesita más pulido, mejor dicho. Y, y yo siempre no quejarse, pero sí decir que no. Oh, pues donde no pueden, no pueden. Uh -huh. Perdona, Bani, cuéntanos. Eh, ¿Qué iba a decir? Um... No, no se te ha olvidado, ¿no? Bueno, ahí se ve la luna, qué bonito. Si ah, sí, vosotros para poder enseñarlo, podéis enseñar cómo eh, cambiarlo de día con comando Se puede cambiar de día, eso son links. Link. Pues, no pues no, es que no tenía idea. Podría cambiar, bueno esto no es sí, maíz, de, No sé pero, si se puede sí, Pero cambiar. para eso tengo que sí, se hacer cosas de amistad. Sí, sí, pero... ¿Tiene comandos para no sé, a ver si venga, a ver si se. ¿Ya no está atacando uno? qué okay. es? Mm. Si sí, hay, hay comandos, ¿vale? Eh, que he estado viendo, pero aún tengo. Aún tengo mira bastante no, de clase de no. manual. Eh, o sea, no quiero tomar mucho ahora. Para estar después fuera, las pero para el próximo. Pues si sí, tomo mi té y mi té pues es de administración. Yo arranqué, lo arranqué una vez en modo servidor, lo estuvimos probando. En local. Y. Pero no no no me acuerdo de es que había algunos comandos Pero que vale, han estado uh, volando bastante. Bueno, y en esta fortificación por dónde se entra. ¿Tiene eh... que la vuelta? ¿Tiene una puerta o tiene algún sitio donde no... Sí, hay algunos que sí lo tienen. Había una escalerilla. Vale, uff, y mucha gente ahí esperando, ¿no? Venga, venga, que ya empieza a estar de día. Hay una escalera, oh, ¿no? estoy subiendo mía? por aquí. Madre mía, ¿qué? ¿no? Ah, no, eso es un trabajo, ¿eh? Está... Ostras. ¿Qué? que la tiene estabación de vida, yo estoy muerto de repente. Eh... Ya, ahí ahí cuando apareció los 20.000 NPC. Ah. Ha pegado unos tirones. ¿no? Muerto. Creo okay. que. En el juego no pasaría eso. Ya. Yeah. Bueno, yo creo que es más de entre nuestra conexión y la de Sorlink. ¿Qué estás no, usando para conectar no, a Raspberry no, Pi? No Sorlink. Sol estoy. Estoy conectado a través de Red. Pero estoy a través de un PLC. ¿Estás con un PLC? Sí, estoy con un PLC. la wifi la tengo un poco. La tengo un poco lejos, entonces no. Bueno, no, si me PLC está trabajando. Claro, sepan un PLC. PLC. Para que no sepan un PC es, vamos, bueno, bueno, de mostrarte una red, a través de la red de la de tu casa. Ya, ya, sí. Y bueno, claro, pero la Raspberry Pi la puede enchufar directamente al router, ¿no? Eh, un cable Sí, aspecto? pero no, no tengo, o sea, no no tengo sitio donde poner la, la pija al otro router. Ah, Y sí, aparte, bueno. si está al lado de mi cuarto y así, ya por lo menos la manejo. No más, es, vale, vale. es una red normal, o sea, durante lo que te siento para aparato que le de a... Y bueno, incluso pues este tiene wifi, o sea, que también tengo wifi en el puerto, pero no uso la, la, la wifi. Bueno, la wifi yo creo que va a dar más problemas, ¿no? Que el PDC. Sí, bueno, el, el Wifi es del PDC. El mío, o sea, bueno un creo que, que a, a modo de. de... De, sí lo tengo un poco como que ¿De experimento no vamos de experimento sí yo creo que es muy interesante y tener un pequeño servidor ya pues bueno si lo si consigue mmm, eh, no iba a decir ¿sí? depurarlo no optimizarlo no y la reoptimizarla y tal eh, pues, yo creo que va a jugar así con colegas Sí, gracias. Para jugar así con coleguías. Y la si típica. alguno. Oye, pues vamos a decir desde aquí. Si alguno es capaz de montárselo en una RBRP o en cualquier otro cacharrillo así que pueda. Y oye, que nos lo cuente, ¿no? En, los cana en el canal de Telegram o, o de. O de Matrix o por Twitter o más todo, Que nos eche un. No sé, que nos cuente a ver la experiencia. Yo tengo un nuevo servidor Y hemos no, montado no, no, no. un servidor en docker de Mainten Pero me ha picado un poquillo <risa> No sé si voy a montar uno de... Uf, casi me han matado, macho Pero solo por... por bueno, por diversión Y al final... bueno Esto... es todo diversión Y el mapa, bueno, el mapa es pequeñito, no es un mapa. Viendo ahora. Ah, bueno, sí, es pequeñísimo. Pero suficiente para jugar, sí. Ahora ves la, las localizaciones que marcan los demás en el mapa. No, eso sí. ya se puso hace ya, no es una cosa muy. Mm. No, pues la última que yo jugué no estaba eso. Me da el consejo que si es que sí, verdad que muchas veces las alfas son injugables. Bueno, pero... No, no, 0 AD no es inestable. Yo no este que... jugar también y no, no es inestable. Pero sí, tiene sí. la coletilla de alfa porque bueno. Porque ¿Por no qué? termina de, de ser una versión final, ¿no? ¿Sí? Y 0 D pues lleva mucho tiempo y que le gustaría tener una versión final del juego. Bueno, ya es de día, podemos mirarlo más... ¿Echarle un vistazo? Sí, porque... pues te que dentro de ahí un No, tiempo, vamos, a ir, tengo sí. que... vamos a ir en cinco minutos, vamos a echarle un último vistazo de día a la... ...a la fortaleza, ¿dónde está la fortaleza? Ahí. Y, y lo vamos a dejar aquí, ¿no? Sí. Ah, vamos a ver, ahí. Ahí está la fortaleza sigue sí, el camino sigue el camino una cosa que también he visto version del servidor es que puedes tener un modo de construcción ya ¿Te ha tenido que un modo de construcción o Se tuvo puedes configurar ah. y entra gente y empiezan a pues pueden picar piedra elevar terrenos esas cosillas es verdad que yo leí hace tiempo que, que iban a poner un modo de construcción, pero no sabía que estaba ya Mira, aquí se ve el fuerte. ¿Solo? No, es que es un fuertecito grandecito, ¿eh? Ya, ya, supongo que los administradores sí, pero el ponerlo para que cualquiera pueda. Pues eso, empezar a crear. No sé. Es? Esto, esto nos va a dar Sí. Es más, las espadas, es que además nos podemos con. Hostia, un tótem. ¿Pero qué hace aquí fuera? No, no es que... Está, es, Tú decías puerta, pues mira la puerta. Pero claro, aquí están los porteros. ¿Dónde no rápido, Mark? ¿no? Sí. dónde están pegando para? el lado? ¡Dos! ¡Dos! Dos. Toma, otro bicho menos. Es que, sobre todo el tema es... A ver, bueno, también las espadas bueno, que es que... rojas. Sí, toma... Toma, otro menos. Vale, yo estoy teniendo problemas de conexión ahora. Yo creo que tu PLC está fallando. sí bueno, no, vamos a fallando. Aquí me van a pasar. Bueno hemos echado aquí una orilla, ¿no? Sí, sí, bueno, espera, me voy a acercar hasta el. Hasta el juego y así ya. bueno, lo que estáis en el chat, bueno, que os, que os ha desaparecido y tanto las, las, las dificultades técnicas hemos tenido del de, de BAMB, del sonido que, bueno, nos bueno, ha parecido con como, la plática, como con la va. Eh, es que estoy muy contento como... como está funcionando la verdad a lo mejor le podría, le podría costar un poco más, pero la verdad es que Es una, no sé. una sorpresa. El servidor oficial es un servidor de 8 núcleos, 22 gigas, y a lo máximo que ha llegado de prueba ha sido 150 ¿no? o 200 usuarios a la vez. Uy, no está nada mal. No está mal, un servidor potente que tienen contratado. Bueno, para siempre alfa, sí. Y, pero pone mucho empeño en, en servidor porque saben que este juego nece, necesitará en un futuro un buen un servidor que funcione bien sí Hombre, es que va, si no, cuando la última fiesta que montaron van vale, y que estás quemando mucho vamos a ver dónde jugar cazadora ah, no, tengo, tengo <risa> No puedo la fiesta aquella que, lo que se montó con la fiesta aquella. La que iba, iba, iba bastante bien. Sí, llegó a un pico de ciento, casi 200 usuarios. Y, y eh, la media fue ciento y pico. No, era, o sea, no, no. no está nada mal. Fue, fue 189 personas. Pues ¿Sí? He dicho casi 200, 189 es casi 200. <risa> 189, muy bien, muy buen dato ahí. 189 y yo creo que de media tuvieron unos ciento picos, el 189 fue el pico fue unos 115 110 los que tuvieron ahí de, de media durante durante las horas que tuvieron ¿no? la, la parte y la fiesta que hicieron y salvo en algunas zonas que ese no que se quedaba ahí un poco le costaba porque había un spam donde se juntaban ciento y pico ya que yo era una locura sí. pero eso, una pre-alfa servidor y que está tirando ya muy bien. como sí. siempre jugando en oh. Linux os recomendamos que probáis Peloren y que lo juguéis, está muy chulo Si, a que no os vaya mucho los No, yo tampoco pero es verdad que el juego es bonito, que el juego está entretenido y bueno ves cómo van añadiendo a cosas y. No, vamos a hacer otro Ya, me da igual bueno, bueno, pues nosotros nos vamos a ir retirando. Yo también, que ya me están reclamando para <ríe> preparar la cena. Muy bien. Pues muchas gracias, Solín, por invitarnos a tu fiesta, a tu raso de rifi. Nos ha gustado mucho. Pues nada, veremos para, ya tenemos a ver para echar unas partiditas más tranquilamente. Muy bien. Y si es que la gente no ve hacer mancha. <ríe> pues hasta otra. Bueno, pues hasta otra y hasta el próximo director de Juan de Chao. Adiós, adiós.